Muchísimas gracias por estar junto a Bella la Televisión y La Noche al Día. Un gusto eh, estar con las informaciones, temas que realmente consideramos que son importantes y debemos compartirlos. De hecho, vamos a hablar del de programa Aulas Hospitalarias y Cárceles. ¿Qué significa? ¿Cuál es el impacto que tiene la sociedad? Y si nos ponemos a pensar en lo que ha significado también eh, este aporte de la educación precisamente en estas instancias. Así que no sea... Eh, un perjuicio para estudiantes, por ejemplo, que se encuentren en hospitales. De hecho, está con nosotros Ana María Cayampi, coordinadora del programa les Hospitalarias y Cárceles, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas noches, Ana María. Es un gusto. Muchas gracias. Gracias por la cobertura. Mira, Ana María, nos sorprendía, y, y no es la primera vez, de hecho, en alguna en entrevista que teníamos, la UNESCO destacaba precisamente el tipo eh, y las modalidades que adoptaba Bolivia como Estado para ser más incluyente y que el derecho a la educación se convierta de verdad en un derecho. ¿Cómo es que se trabaja en este programa? Si nos puedes explicar. Bueno, el Ministerio de Educación en el marco de las normativas vigentes está promoviendo la... la la implementación de programas uh -huh. para poblaciones en desventaja social. Y una de ellas, las poblaciones, son los niños hospitalizados que se encuentran en los establecimientos de salud, que por su situación de salud no pueden asistir a las unidades educativas, por lo tanto esto a veces retrasa en su escolarización. En ese sentido, como... Una política de Estado nace el te, en los centros de apoyo integral pedagógico, aulas hospitalarias, para poder brindar atención educativa en el hospital. ¿Cómo ustedes se identifican? Es que nos, no, nos, nos sorprende que, que se piense en este sector de la población. Y es que hay niños que están mucho tiempo en los hospitales por la enfermedad que les toque atravesar y que esto no significa un perjuicio. ¿no? ¿Cómo ustedes van identificando y qué tipo de modalidades adoptan? Bueno, el, el, el programa Centros de Apoyo Integral Pedagógico a las Hospitalarias eh, bueno, tiene un equipo multidisciplinario quiere decir que tenemos maestros del nivel inicial, primaria y secundaria además de psicólogos y trabajadores sociales, este equipo multidisciplinario es quien, quien se organiza al interior de los hospitales Tomar Para... contacto con los principales hospitales? Sí, previamente a la implementación del programa, claro, el Ministerio de Educación ha suscrito convenios con las entidades eh, gubernativas ya que los hospitales dependen de, la, de los gobiernos autónomos entonces nosotros suscribimos un convenio. Eh, en el convenio se establecen algunas cláusulas en el que la mayor parte del Ministerio de Educación es la, la que lo Por ejemplo. aplica. Por ejemplo, el componente de infraestructura tenemos eh, eh, la adecuación o ampliación de un ambiente para el funcionamiento del CAIP. El otro componente es el de equipamientos, mobiliarios y materiales educativos. Eh, es bastante también que nosotros dotamos, en carritos, estantes, sillas, mesas y otros materiales escolares como las bibliotecas que los requieren y también equipos tecnológicos que tienen tabletas, computadoras. Eh, todo ese tipo de equipamiento también, ese es el componente de equipamiento, ¿no? Y el tercer componente es el tema pedagógico, donde nosotros damos las capacitaciones permanentes al personal, el tema de ítems, que el Ministro de Educación ha asignado ítems para esta población. ¿Cuántos ítems, por ejemplo, se han Actualmente tenemos 42 ítems. ¿42 maestros estamos hablando? Estamos hablando de 12 profesionales, entre, entre psicólogos y trabajador social, y el resto es maestros normalistas, ¿no? Que, que vienen trabajando en los hospitales. Sí. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué población tienen en este momento atendiendo con las aulas hospitalarias? Bueno, en las aulas hospitalarias están instaladas al interior del área de pediatría. Uh -huh. Entonces, nosotros lo que hacemos es identificar a aquellos niños que se encuentran en edad escolar. Entonces, ni bien se identifica sala por sala el personal médico, el personal trabajador social ingresa sala por sala a registrar qué niños han vuelto a ingresar y qué niños van a, ya se dieron de alta. Entonces, al identificar al niño, se toma contacto con la unidad educativa, con el padre de familia, con el personal médico se va se hace la coordinación. ¿no? Entonces, cuando eh, el facilitador identifica de que este niño no está escolarizado por su situación de, sol, de salud Entonces lo que hace el personal es ir a inscribirle a una unidad educativa Entonces si, si es que está inscrito, entonces coordinamos con la unidad educativa Solicitamos la planificación, hacemos la adaptación curricular conforme a la situación de salud de este niño Y se hace el desarrollo curricular Quienes hacen el desarrollo curricular son los maestros entonces, al momento que van desarrollando el, este, los contenidos, ellos también van realizando las calificaciones, ¿no? En, en caso de que los niños estén hospitalizados por más tiempo, entonces también las calificaciones se van remitiendo a la unidad educativa donde está inscrito el estudiante. Por lo tanto, el niño cuando sale de, de su uni, del hospital hacia su unidad educativa para reincorporarse no tiene ninguna dificultad. Porque ha tenido la nivelación, ha estado constantemente recibiendo sí, la educación. ¿Hace cuánto se aplica esto en el país? El primer CAIP-AH inaugurado por el Ministerio de Educación ha sido en junio del 2017, el de Cochabamba, en el Hospital Manuel Asensio Villarruel. ¿Se han, ¿Se han implementado ahí espacios y todo eso? Sí, ahí tenemos, en este momento tenemos tres espacios, uh -huh. considerando que el hospital es amplio y ya está dispersa lo, los servicios, entonces tenemos un espacio en el servicio de oncología, el otro está en servicio de cirugía, medicinas y el otro espacio tenemos en, en quemados. Entonces, es, es el CAIS más antiguo ¿no? En caso de los... Arrancaron en Cochabamba Ahora ¿En Cochabamba? están con presencia ya en los nueve departamentos Exactamente sí, tenemos, presencia. tenemos presencia en los nueve departamentos eh, El último que ha empezado a funcionar Es el de La Paz uh -huh. En febrero ha empezado Entonces, sin embargo, estamos a la espera De, de la inauguración Bueno, estamos es... eh, coordinando. Eh, En el caso de La Paz, ¿dónde está? En el hospital Ovidio Aliaga Ahí está Ovidio. Sí, ahí es. ¿Cuántos eh, niños están? Estudiantes. En La Paz tenemos, por ejemplo, justo uh -huh. he traído la gráfica, tenemos los niños atendidos. Eh, Con estos centros de apoyo integral pedagógico. Exacto, es nomina, ¿no? centros de apoyo integral pedagógico. Ya te, esta es la estadística, por ejemplo, Perfecto. podemos Sabela. observar ahí. Esas son las cantidades y los servicios y están por niveles también. ¿no? A ver, estamos viendo ahí. Sí, a ver, los tenemos ahí para que los podamos revisar. Ahí están las eh, las estadísticas. Estamos hablando cirugía general, nivel inicial, primario, y secundario. Sí. O Se tiene más en el nivel primario, ¿no? Sí, la mayor población. Si vemos las estadísticas de, de, la, de la población atendida a nivel nacional, uh -huh. eh, los, los, los niños del nivel primario son los que tienen mayor población. Entonces... Sí, y hay un buen porcentaje en oncología también, ¿no? En Exacto, ecología, en sí. cirugía general, en, en en quemados, traumatología. Es parte de las estadísticas que, son, que nos muestran a partir de estas aulas hospitalarias. ¿no? Uh -huh. Estos son los datos, por ejemplo, de a nivel nacional por nivel. De escolaridad. Por ejemplo, primaria, podemos ver ahí que tiene mayor porcentaje, ¿no? El 53% está en sí. primaria. Estamos hablando de 1,630. Sí, ese es de la gestión 2018. 2018. Durante 2018. la gestión 2018, esa población, 3,660 niños se han atendido. Uh -huh. Hay de, de, de, de 3 a... Eh, secundaria por ejemplo un 9%, 286 estudiantes inicial un 16%, 501 eh, niños en este caso. Esta es la gestión 2018, ¿no? Esta gestión 2019, ¿cuáles son los indicadores que tienen? Bueno, los, eh, según los datos tenemos de esta gestión, porque ahí estamos registrando, eh, por ejemplo, en, en La Paz tenemos eh, eh, esa cantidad, porque 200, 222 niños, uh -huh. sí. ¿Están en La Paz? Sí. Sí. ¿A nivel nacional, con cuántos están trabajando? A nivel nacional tenemos, eh, bueno, tengo yo 3.500 niños atendidos a nivel nacional. Uh -huh. Si sí, contamos de gestión 2017, es que solo Cochabamba ha funcionado, entonces tenemos 3.500 niños atendidos. Sin embargo, de esta gestión todavía estamos procesando, a diferencia de La Paz que tenemos los datos ya sistematizados. ¿no? En el caso de La Paz 222 me dice, sí. ¿no? Eh, niños que están en los hospitales a través de estas aulas hospitalarias recibiendo la educación. Ahora, eh, ¿por qué es importante esto? Y de hecho, yo le decía eh, a Ana María, eh, el derecho a la educación. El derecho a la educación. Y existen situaciones muy complejas eh, por las que a veces pasan los niños y que ocurría hasta antes. Es que se perjudicaba. Reincorporarse resultaba complicado después de... El periodo en el que estén. ¿Qué tiempo ustedes los están atendiendo? ¿Cómo se organizan en ese sentido? Bueno, nosotros atendemos desde que lo identificamos en las salas de internación uh -huh. hasta que este niño se reincorpore a la unidad educativa. Entonces, si el niño está tres días, atendemos esos tres días. Si el niño está por años, atendemos durante ese tiempo. Si, si vemos las estadísticas del año pasado, eh, de acuerdo a estadía, la mayor parte de la población, el 75% de la población es de corta estadía, que está casi menos de siete días o siete días. Entonces, y esos siete días no se perjudican. Pues, claro. Permítame por acá. Sí. Eh, Estadía es, es evidentemente el 75% está con eso. Sí, ese es de corta estadía que quiere decir que está de menos de 7 días uh -huh. y luego tenemos la estadía corta B que es eh, de 7 a 14 días de hospitalización. Es un 8% ¿no? Sí. Y luego ¿La intermedia? Los... ¿De sí. cuánto tiempo es la intermedia? La intermedia, el, bueno, tenemos cuatro niveles, lo hemos separado, ¿no? Ajá. Para identificar qué tiempo se quedan los niños. Entonces, está la corta estadía A, que de, es de 0 a 7 días. La corta estadía B, que es de cero, de siete, de ocho a 14 días. Intermitente. Luego, de la larga, que se encuentra de 14 adelante, en adelante, y los intermitentes. ¿Qué quiere decir los intermitentes? Los intermitentes hoy vienen... ...y de aquí a una semana vuelven... ...que son los niños que tienen cáncer... ...tienen hemofilia... ...sufren este, insuficiencia renal... ...y otras enfermedades crónicas... ...entonces estos niños están un tiempo en el CAIP... ...vuelven a su casa... Otra vez, de aquí a un tiempo, ya sea de semanas o meses, okay. otra vez vuelven al, al hospital. Entonces, a ellos los hemos denominado intermitentes porque constantemente están, requieren hospitalización por su situación de salud. Tienen un 4%, 115 sí. atendiendo en este caso. Con datos del 2018, me decía, ¿no? Eh, ¿Cómo se distribuyen? Esto es un programa eh, que... ¿Surge a partir de la necesidad o se ha identificado en 2017? Sí, eh, en, en realidad hay varias eh, causas, ¿no? O origen, se podría decir. Uh -huh. Uno es que el Ministro de Educación eh, se ha encontrado con uno de sus amigos que es médico y quien le ha manifestado la necesidad de crear este tipo de aulas ¿no? hospitalarias al interior de los hospitales. Y la otra es que también los padres de familia empiezan a quejarse ante la transparencia del Ministerio de Educación señalando de, de que algunos maestros no consideran la situación del estudiante. Entonces, y algunas notas llegan. ¿no? entonces Y por otro lado, el tema de políticas de Estado, como brindar atención educativa a esta población en desventaja social, por el hecho de que es un derecho para toda niña, niño, adolescente, recibir educación sin importar en el lugar donde se encuentren. ¿no? Entonces, el Estado eh, está llegando al niño que se encuentra hospitalizado. Entonces, en otras palabras, hemos llevado la escuela al hospital hospitales. para que este niño no pierda el año escolar. Entonces, eh, lo que pretendemos es garantizar la permanencia ¿no? De, del niño en el sistema educativo, la que continúe con su escolarización y que no, no deje el sistema educativo. no Se perjudique evidentemente. Sí. Eh, eh, Ana María, hablas hospitalarias y también eh, en cárceles, ¿en cárceles también trabajan? Sí, esa fue la, la primera experiencia en realidad uh -huh. del Ministerio de Educación que ha empezado en 2012. Uh -huh. Entonces, eh, en esas gestiones se ha, se ha identificado de que existían muchos niños que vivían en los penales. Entonces, sin embargo, estas poblaciones, estos niños no recibían ningún apoyo del Estado. Entonces, lo que ha realizado el Ministerio de Educación es eh, implementar el programa centros de Apoyo Integral Pedagógico al interior de, lo, de las cárceles. Y esto con el objetivo de brindar apoyo pedagógico y psicológico a los niños, eh, niñas, hijos de las personas privadas de libertad. ¿Eso continúa? Eso se mantiene. Continúa. Desde el, Desde el 2012, momento tenemos 16 centros de apoyo en 16 penales a nivel, ah, a nivel, a nivel, a nivel nacional. Sí. ¿Están en los nueve departamentos? También? En los nueve departamentos igual. En, por ejemplo, en La Paz tenemos en Obrajes, aquí en Miraflores, uh -huh. en San Pedro... Están, sí. ¿Qué cantidad de población estudiantil tienen más o menos? Uh, el histórico, si vemos la población, uh, está aproximadamente a los 3.000 niños atendidos, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, en estas últimas gestiones se ha cambiado la parte metodológica un poquito, ya que en los penales han empezado a salir los niños, ¿no? De acuerdo a Norma, claro, todos los niños no pueden vivir en, en los penales, bueno, mayores de seis años. Uh -huh. Entonces, lo que se hace es a, brindar atención igual los días de visita, porque los días de visita los niños igual ingresan al penal entonces esos días se sigue atendiendo ¿eh? y ahí un, existe una metodología de, de, de, para incentivar la lectura que es el tren de la lectura y les encanta a los niños ¿eh? Ana María, muchísimas gracias por compartir esta información, nos parecía eh, relevante conocerla y, y saber que, que existe eh, este tipo de educación. La educación como un derecho y eso está garantizado y se han llevado las aulas a los hospitales, en los nueve departamentos, en distintas circunstancias y situaciones. ¿Cuál es el objetivo? Que los niños no se perjudiquen, que sigan estudiando, que tengan eh, el derecho eh, asegurado además este este derecho que tienen a la educación valga la, la aclaración Muchísimas gracias y siempre bienvenida Muchas gracias a ustedes Ana María Cayampi coordinadora del programa Aulas Hospitalarias y Cárceles nos ha acompañado en el programa Nos vamos a una pausa en instantes Retornamos